Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos animar un poquito nuestras diapositivas y dotarlas de interactividad. Es algo que es muy típico de esta plataforma de Geniali, pero concretamente en esta diapositiva que he elegido ahora, que tiene imagen, texto y botones... Pues si yo la previsualizo, pues veo que aparece tal cual nada más cargarse. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que eh, se pues, eh, tengan determinados efectos animados. Yo puedo hacer que entren de una determinada manera eh, todos los elementos que tengo en la página. Si tenéis 50, pues eh, también os recomiendo que no entre cada uno de una manera y con efectos muy llamativos, sino que bueno, pues mantengáis cierto equilibrio porque si no hace nada, la presentación acaba mareando, que tampoco queremos que sea eso. En este caso, eh, si yo pulso sobre cualquier elemento, veis que me aparecen dos iconos en la parte superior, bien sea texto, sea imagen o sean botones que son un dedito y como si fuera una especie de meteorito. Si yo pincho precisamente sobre ese meteorito se me abre un panel en la parte de la derecha en la que yo puedo elegir qué tipo de animación va a tener ese elemento. Eh, pueden tener animaciones en la entrada, a la salida, eh, de manera continua cuando se pone el ratón encima. En este caso tanto en la entrada como en la salida tiene distintas direcciones, pues por ejemplo, en este caso si es desde el centro, pues eh, si pasamos el puntero del ratón sobre los distintos efectos podemos ver una previsualización de cómo queda. Hay algunos que como digo son demasiado llamativos, yo los utilizaría muy poquito con mucho tiento y para algo muy muy especial. Yo prefiero pues algunos más tenues como por ejemplo aparecer, como mucho que haga un, un zoom... Eh, que enfoque o eh, hay veces que eh, viniendo desde el lado también me suele gustar el efecto de rotar abajo entonces en este caso yo podría poner a esta imagen que rote abajo puedo elegir también en qué segundo quiero que empiece por si quiero que algo aparezca más tarde que otra cosa en este caso pues, como va a ser lo primero que va a aparecer yo lo voy a dejar en el eh, segundo cero entonces Imaginad que quiero hacer lo mismo con la fotografía que hay abajo. Eh, si yo aquí he estado modificando segundos, efectos y demás, pues es un poco eh, tedioso tener que volver a repetirlo. Entonces, la posibilidad que tengo es copiar este efecto en la parte de arriba donde pone animación. Veis que tengo la posibilidad de copiar estos valores de animación. Por lo tanto, yo lo voy a copiar, voy a pulsar este botón y me voy a situar en la foto de abajo. Si por lo que fuera he pinchado fuera y se me ha ido el menú no pasa nada, vuelvo a pinchar en la fotografía y en el meteorito como yo digo y le damos al botón que pone pegar esos valores de animación que yo había copiado antes. Entonces le damos y si yo ahora visualizo vemos que las dos fotografías pues nos caen eh, haciendo como una especie de abanico desde la izquierda. Vale, pues si ya me gusta pues ya lo podría dejar, Quería editar. Y por ejemplo el título yo podría hacer tanto el, perdón que se me ha movido, vamos a bloquear el fondo para que no se nos vaya, lo bloqueamos y ahora pues eh, por ejemplo yo quiero que el título, eh, el texto y el botón aparezcan desde arriba pues lo puedo seleccionar todo, le puedo dar animación y puedo elegir pues que entren desde arriba, pues por ejemplo con aparecer o con deslizar, a mí me gusta más aparecer porque parece que lo hace no desde tan arriba y un poquito más lento y aquí yo podría elegir si eh, no aparece justo como con las fotos sino que le doy un poquito más de tiempo, vamos a ver si a lo mejor con 0,7 segundos pues hacemos un efecto que nos guste en este caso yo previsualizaría y veo que aparecen mis fotos y justo después pues aparece mi texto. Si ya me gusta, pues lo dejaría así. Otra animación que puedo hacer es eh, llamar la atención sobre un determinado elemento. Pues Por ejemplo, si yo aquí tengo puesto más información y yo quiero que se fijen en, en este botón porque es importante, yo podría eh, de nuevo pues, estar en el meteorito y en lugar de que entre, pues decir que continuamente eh, llame de alguna manera la atención entonces eh, pues bien con notificación se va a mover a un lado o a otro o con pulso va a agrandarse y a empequeñecerse y con pálpito va a, va a hacer pues como un pequeño saltito hay movimientos pues que ya son demasiado eh, llamativos pues como decíamos antes y bueno pues en principio yo lo suelo dejar pues, eh, pues eso un pulso o una notificación que de vez en cuando se nos mueva sin que sea especialmente llamativo pero bueno, para a gusto se hicieron los colores entonces pues en este caso yo podría dejar la notificación y que se mueva de manera continua si quiero que este botón acabe desapareciendo pues porque es una información que doy que leen y que luego me estorba pues podría poner un efecto de salida y bueno, pues, pues en este caso pues cómo es el efecto de salida para que desapareciera en mi caso no lo voy a hacer si sí, hay un efecto que me gusta mucho con las fotografías, especialmente cuando las fotografías eh, son enlace a algo, en este caso pues vamos a pinchar una, que es eh, un efecto que hay con ratón encima. Y este es de blanco y negro a color. Este me gusta mucho, vais a ver ahora cómo, cómo queda. Podría hacer algunos, pues que se desliza, que se contraiga, pues para eh, que se mueva, para que los chicos sepan que ahí hay un enlace a algo. Eh, pero el de blanco y negro a color me gusta y ahora os voy a enseñar cómo, cómo queda. En este caso por ejemplo si yo lo previsualizo, vemos que caen las fotografías y que se me quedan blanco y negro, pero si yo paso el puntero del ratón se activa el color, o sea, es un efecto que a mí personalmente me gusta. Otra forma de que ellos sepan eh, que pueden hacer clic aquí si hemos puesto un enlace es en las cosas que tengan algún tipo de interactividad que pinchen el dedito y bueno pues se activarían los que tienen enlace, en este caso pues todavía no hemos puesto demasiado pues no se ve pero luego lo acabaremos viendo